Para ti, panto, Para ti Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos pandino yo soy de bolivia la fiel noble siringuero que ven el trabajo el día nacer soy el incansable hombre de la selva que quiere mirar mi país adorado surgir ante el mundo